Pues hola a todo el mundo una vez más en un nuevo vídeo y esas cosas que se cuentan, ¿no? Cuando empiezas un vídeo y tal y, y, y quieres llegar a los 10 minutos y eso Bienvenidos, seáis a mi canal, bienvenidos, seáis a un nuevo videazo Y hoy os traigo finalmente una nueva videoreacción La última que hice, creo recordar, fue la de reaccionando a future fan 2 Que fue hace más o menos una semanita y yo creo que ya viene siendo hora de hacer alguna reacción nueva De algún fail o cualquier cosita o yo que sé o algo para que nos riamos un poco Si te gustaría que subiese más reacciones a menudo Simplemente tienes que darle me gusta O sea, simplemente es eso, es darle un botoncito No te voy a pedir nada más Guay, si le das al botón de suscribirse y activas la campanita La verdad es que me haría muchísima ilusión y te lo agradecería en todo el alma Así que bueno, dicho esto Comenzamos con el vídeo de hoy Y es que la reacción de hoy va a tratar de fails, ¿vale? Top 10 fails, pero son los más Estúpidos, ¿vale? Y hay que recalcar un par de cosas La primera es que estos vídeos son de hace tres años y medio tirando a cuatro, Así que vamos a ver fails que la verdad son ya de la edad de piedra Y bueno, la segunda es que son dos partes Una esta que tiene 3 millones de visitas O sea, ¿qué, qué me estás contando? Y otro segundo vídeo que veremos después, ¿vale? Los vídeos van a estar en la descripción de mike for gaming Y dicho esto, vamos a ver que nos encontramos, según este señor, en el top 10 Fails más estúpidos Y creo que esto va directamente O sea, pone bienvenido a los fails Y ya está Y del tirón te sale el primero Top 10 Aquí van a estar En este lado o en el otro El Windy Landscape Fail Por Alex Payne 24 O sea Unos clasicazos Vamos a ver aquí en este vídeo Y gracias al señor también Por pichear Por hacer Que suene diferente Que así nos salta a Ese es Riot ¿Ese ¿Es el Riot es simplemente un vídeo de estos de...? ¿O es que este señor ha colocado Vale, eh, aunque se parezca mucho a Riot, yo creo que este señor por cada fail ha colocado... Sí, vale, por cada fail eh, sale un ordenador, así que una F por cada ordenador que veamos en este vídeo. Salen directamente, así que vamos a ir ya por el siguiente. Obviamente Soul, o sea, no puede faltar. De aquí saldrán 5 6 fails. ¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ O sea, ¿tú, sabes lo, tú sabes la de gente que está Mira, otro fail de Souls Tú sabes la de gente que, que está ahora mismo llorando Por tener un maldito ordenador Da igual si alguno malo Solamente un ordenador Esto a, a muchos les va a doler este vídeo, sinceramente Vamos a continuar con otro de Hexagon Force V6 V6 Este nivel no me lo llegué a pasar yo Y me lo pasaría Aunque siendo Souls Lo más seguro es que la palme ahí O ahí Ahí está Creo que me va a doler más... Sun Creo que me va a doler más el hecho de ver los ordenadores partirse que los fails. Sun King, este señor, seguramente nadie lo conozca de vosotros. Es un tío que en su momento jugaba en mobile y era la hostia. Sí, he dicho mobile, no móvil. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay? Aunque después se pasó a PC y no sé si esto es de móvil o de PC, pero igualmente... Ahí está, ¿vale? Rabbit. Y aquí, pues, está desde la mitad. Vale, no sé. Eh, a lo mejor ha querido... Para que el vídeo fuese más largo, pues, ha dejado medio nivel de... De este clip, pues yo que sé Vale, eh, este nivel tampoco me lo he pasado O sea, hay varios niveles que no sé por qué Aparte de que me estoy quedando ciego De que no se ve absolutamente nada, vale eh, Hay varios que no me he llegado a pasar Y este señor creo que va a palmar A la de una, a la de dos A la de una, dos y y, y, y y se la ha descoordinado Madre mía, madre mía Aquí, mira, otro de souls Aquí lo que pasa es que No sé si es que este hombre, no sé si era un bug de su momento O bien es que el señor ha salido mal Pero Aquí eh, Sale Yo creo que se apoya en, lo, en, en, las do, eh, sí, en los dos bloques Y como veis Lo que le pasa es que se descoordina O bien sí porque aquí Sobrevive Y aquí no Esto es una cosa que En su momento jodía bastante Pero bueno Vamos a pasar al siguiente vídeo de Souls Por favor y gracias Por saken en neón Este me lo he visto Aquí meto un grito que flipas He escuchado No, aparte de que tiene un PC, creo que he escuchado a Fire de Firefly. No me gusta que quite... O sea, yo podría haber puesto, aunque sea, medio segundo de la reacción y luego esto. Pero creo que no era necesario quitar las reacciones. La sí. Bueno, da igual. En fin, otro PC que se va. Otro de Sun Tzu Kim. El segundo, si no recuerdo mal. Acropolis Y esto lo más seguro es que sea un 97... 98, realmente yo esto no lo Este de aquí mmm, Que sean niveles así tochos, no lo consideraría Como feces estúpidos, o sea Hay que tener en cuenta que Cuanto más lejos llegues, más te palpita el corazón <t> <t> <t> Hostia puta <susurra> Vale, eso sí que ha sido Quiero repetir eso ves o sea, me va a doler más lo que pase A ver, que es la pantalla en la que... Buah, chaval, o sea, mirad ese trozo negro Parece un agujero negro de mi futuro Os digo ya que me van a doler más esto que los sé, sinceramente En fin, alguno más tocho Vale, Super Sonic Smokes, esto a es lo más seguro 96, 97 lo, lo estoy viendo venir Lo estoy viendo venir Es aquí en un cambio de gravedad A ver, pero estos fallos son normales A tomar por culo A tomar por culo eh, pa' tu casa, <risas> ¡hostia! Es que te va a parecer muy heavy que me, que me ría, que reaccione más con los clips que hay de por medio y que los mismos fails. Porque esto a mí me parece algo normal, no me parece estúpido sinceramente. Vale, Everything 2 v 2 este me lo pasé, vale, este es uno de los pocos que me pasé que salgan en el vídeo. Y el fail está en, en, en, en, en, en, en, en, en, vamos a ver esto, que se ve esto a 144p 60. No veo nada, es que no se ve absolutamente nada. Es que veo a, a, a un bicho negro moviéndose. Vale, eh. seguramente acaba en el final. Ta ta ta, ta. Vale. Oh, ¿A qué le ha dado? ¿A qué le ha dado? O sea, ahí no, ahí no ha reventado el monitor. Aquí creo que tira para acá. No se ve absolutamente nada. Aquí, en esta zona, ¿vale? He hecho un zoom. Tira algo. Ah, lo que tira. No, no, no sé qué mierda tira. Pero bueno, aquí no hay monitor roto, así que. Mm, aquí sobrevive la cosa. Cataclismo por el cíclico, ¿vale? Este que no sé si es fake o no, la verdad. Ya se ha visto el montaje que, que salió de, de este señor, que era una leyenda, no sé qué, o se queja, que, oh, siguió siendo leyenda, yo qué sé, en fin. Vale, viniendo de este hombre, del cíclico, yo veo un 90, un 93, yo creo que fallar después del wave, que hay un bug, ¿sabes que hay un bug que le hice un vídeo también, quiero recordar? Y si todo sale bien. Vale, ahí ha rozado. Bueno. ¡Hostia! ¡Hostia! A ver, a ver Yo a veces pienso que estos clips tienen que ser fake o algo, a ver, tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás, vamos a, vamos a recapitular Vamos a verlo de nuevo, o sea, aparte de que aquí lo revienta No sé, tío, yo Mira, yo me podía enfadar en, en videojuegos y tal y cual, he podido raguear Todo lo que tú quieras, pero de ahí a destrozar una pantalla eh, tirársela al otro, no sé qué está pasando. No sé, me, me, me parece un poco. No sé, en fin. En fin. Y las de hoy es cada uno que piense lo que quiera, yo creo en eso. Y luego a Scarbon Diablo X, como último fail. Gracias, como digo, al señor este por pichear las canciones y así no salta copyright. Y este fail lo vi. Y esto creo que es un 95 o un 96. Y ahora los pinchos del final, este me lo conozco. Yo quiero ver lo que sale después. Por favor, que salga. Aquí es donde falla, ¿no? Sí. pero esto ya... ¿Veis? Esto ya... Esto ya... bueno, aquí acaba eh, Me parece ya llegar a un extremo que tú dices Hostia, de verdad, yo no podría O sea, ya te tendría que sobrar el dinero, sinceramente Como para llegar a hacer algo así En fin Vamos a pasar al segundo, que son nada más que dos minutitos Estos son otros 10 fails por el mismo señor Este vídeo no es tan reconocido, pero es una segunda parte Así que vamos a verlo rápidamente Que son dos minutos... Y medio, ¿vale? Top 10 fails en Insane Demo, bla, bla, bla V2, y tenemos a Maxis con Necrópolis. Como digo, yo esto No lo considero estúpido No lo considero estúpido, sinceramente Y la cosa va a ir de peos Creepy Dash, vale, Creepy Dash Este hombre, no sé quién, quién se acordará Yo aún me acuerdo Y este hombre seguramente la palme en el 98 97, a ver Uff Vale, sí, la cosa, va a ir, la cosa va a ir de peos Vale, esto por ejemplo Es una de las pruebas que yo pido ¿Vale? Cuando alguien no puede grabar Dice, me he pasado este demon eh, Nadie le cree obviamente, porque Está hackeado y, y el tío Luego dice, no, es que no puedo grabar Tío, pues lo grabas así, como está haciendo este señor Good Smile, que recuerdo que empezó así No podía grabar, digo, pues mejor Pongo mi móvil, pongo mi PC y ya está Y me pongo a grabar Bueno, y aquí veo un fail de la hostia A la mierda Oh, madre mía. Vale, Galactic Fragility Maxis también. Este sí que no era necesario pitcharlo. Porque esta canción, creo recordar que no tiene copy. Y este también me parece un fail normal. Yo aquí he fallado. Aquí he fallado yo unas tres o cuatro veces. No sé, podéis verlo. Lo tengo subido. EFOT. Este nivel lo quiero intentar. Porque es un nivel rápido y tampoco es tan complicado. Lo que pasa es que tiene sus cosas como, por ejemplo, el fallar aquí, que será el final. La verdad es que puede ser bastante fuerte Y The Ultimate Face, vale, The Ultimate Face Dick Joker, de este hombre sí que me acuerdo este hombre sí que me acuerdo Vale, esto, no sé si al, Deberíamos arreglarlo, que al final, bueno Yo creo que también abusé de eso Que eh, por aquí, se puede pillar por Arribita, y, y la hitbox pues hace su trabajo ves que no te pilla? Pero bueno, pues eso Continuamos para bingo por culo. Eso también creo que está bastante bufeado Creeper Force Landes Este me suena a otro que hacía niveles hackeados No, la verdad es que no me acuerdo Un nivel que no me he pasado La verdad Y esto me parece una locura O sea, si se pasa esto se lo tiene que pasar sí o sí bueno a lo mejor, vale Esto quizás haya sido un fin un poco Sí Yo creo que sí Yo creo que sí Cataclismo por Smokes Vale, al eh, buen señor Smokes Un saludo si me estás viendo Y a ver... Que le pasa a este hombre? Yo creo. O sea, no se llegó a arreglar el bug del 93. Aquí debería aparecer sí o sí. Ah, bueno, este hombre que se ha ido un poco. <ríe> se ha ido un poco a tomar por saco. Otro de Iscarbon, Sam Sandstone. Otro que ya. Este, este creo que sí dejo GD. ¿eh? Y este. ¿Este lo he visto? No, este no lo he visto. Uff, qué putada. Madre mía, <ríe> vale. Bloodbath fail por el río, vale. Y aquí sí que vamos a llorar un poquito. Porque esto era... 90 y... no me acuerdo La bola Rip again. Yo creo que no hacía falta poner todo de, de pedos Yo creo que le, le rompo un poco la magia al vídeo ¿Veis? Era un vídeo corto, era un vídeo muy rápido Aunque yo sinceramente como digo Si hacéis vídeos de este estilo de recopilaciones de Tom no sé cuántos, no sé qué Yo sinceramente eh, dejaría las reacciones porque es lo que más mola Plan, yo que sé, si me están por el 98, pues mira, le voy a gritar a los cuatro vientos. Y sobre todo, me ha sorprendido que no saliese ningún film mío, pero bueno. Así que, bueno, nada más. Espero que os haya gustado este vídeo de los films más estúpidos. Comentadme si estáis de acuerdo conmigo en que hay algunos que no son tan estúpidos, sino que es normal. O bien os habéis reído con todo. ¿Cuál habéis visto más fuerte, más grave? Y bueno, pues cualquier cosa me comentáis. Y... y eso, dejad un comentario. Suscríbete, activa la campanita. ¿eh? Y, y, y, y adiós.